El viento ahora está gritando y yo sigo adentro Solo pienso en espanto, arrepentimiento Escribiendo esto lo estampo y se vuelve vida Lo que la sangre escribe en el tiempo tendrá su momento Tendrá su cabida Atrapado en recuerdos no pienso olvidarme Sin ni la misma amnesia podría curarme la vida Ni marco cicatriz al camino, y ni tatuarle encima Rosa de colores podría alegrar esta rima Si el mismo destino se encarga de alejarte de todo lo que tú aprecias Así poniendo brava lo que tú rezas, lo que profesas las flores son mías también la maleza Y vivir con ellos la proeza A ver si se daño para tener más pan en la mesa Nacimos plebeyos, pronto realeza Y sube la tristeza Me ante la naturaleza Y su poder me llenó de riqueza Fuck them, fuck fuck, fuck them, Ya no busco mucho drama House, cash, party Ya me aburro toda trama Y qué trama Pasaba el dosis con el trama Haciendo crema No quiero otro panorama, otro panorama. Mucho drama House cash party Ya me aburro toda trama Y que trama Pasaba entonces dosis con el drama, Haciendo crema No quiero otro panorama Otro panorama o suerte en el amor y en el juego perdí yeah. Yeah. De lejos siento la muerte que se acerca a mí. Yeah. Yeah. Estamos tosiendo tan fuerte la L de Esperan que no me levantes si es y que me caí. Y eso no es así. Estamos con el key, yeah Estamos la Estamos en busca de eso. El éxito está a la vuelta de la esquina yo estoy disfrutando el proceso. La gente pide más. Yo solo siento el peso. lazo de gasa y amigo y enemigo del recuerdo de tus besos. Ya la vida siempre ha sido difícil, pero más desde que te fuiste, mi hermano. Solo las paredes de mi habitación saben lo mucho que yo te extraño. Dinero y Llorar cuando lo cuento ya no me cabe en la mano. Un abrazo al cielo te juro en tu nombre es que la brevedad coronamos Ay, Salud para los que yo amo Creció un jardín en el pantano Creció también el banano y si ahora pinchamos porque no jugamos Salud para todos los que amo, para los lones logramos Creció un jardín en el pantano y si ahora pinchamos porque no jugamos Fuck them, ya no busco mucho drama House, cash, party, ya me aburro toda trama Y que drama, pasaba el y con el trama, Haciendo crema no quiero otro panorama, pro panorama them, ya no busco mucho drama House, cash, party, ya me aburro toda trama Y qué trama, pasaba todos con el trama Haciendo crema, no quiero otro panorama, otro panorama